Transa bandita, este es el audio directamente de la consola, sin tratamiento ni nada. Escucho bastante bien, le voy a bajar un poquito aquí la ganancia porque creo que estaba saturando un poco. Que transa bandita. Aquí su compa el Tony En un video más de tecnología. Esta vez compramos esta vaina. Que es el Zoom PodTrack Pro. El P4. Que el, está chido. La neta, el P8 es como uno más grande. Para 8, 8 canales de audio. 8 invitados. Pero sí. Pero pues es demasiado, ¿no? Seguramente van a decir, güey, esa madre. ¿Qué pedo? ¿Para qué la compraste, no? Pues igual, mucha banda no sabe. Pero estoy participando como en un podcast. Con el Arturo. Efecto Oli. Vayan a verlo todos los lunes. 9 pm. Se estrenan los episodios. Se pone chido el chat. Y pues la neta es que. Que queríamos hacer como un upgrade del equipo y estábamos grabando como con una consola que es como un mixer para, pues como para mezclar música y roles así. Sí funcionaba, la neta, estaba sacado la chamba, pero el pedo con aquella madre es que a huevo lo tienes que conectar a una computadora, entonces tenía como algo raro que a veces con la computadora que la conectábamos fallaba, no la detectaba o a veces se cortaba, no sé pasaban como cosas raras y la neta era un pedo como andar ahí adivinando qué chingados era el error y bueno, el chiste es de que hubo la chance de agarrar esta madre y pues ahorita vamos a ver qué show a ver qué, qué trae, cómo está este pedo ¿no? pues ahora sí vamos a ver qué trae esta vaina Me abrimos por aquí pues, obviamente toda la documentación que probablemente nunca vaya a leer o probablemente sí y pues miren bien sencillita esta madre, nomás trae esto que pues realmente es lo que importa ¿no? es, es la consola, aquí está pues la neta es que estuve viendo como un buen de videos antes de comprar esta madre, como para ver si estaba chida, qué cosas tenía, qué cosas mejoraban como la forma en la que producíamos el audio o la que grabamos en relación a la, a la anterior. Dije, pues no mames, si está igual de culera, pues para qué chingados la compro, ¿no? Pero no, la neta es que está bastante chida, tiene cuatro canales, que están los XLR. Puedes como que tener micrófonos dinámicos y de condensador, ya si nada más lo cambias aquí. Puedes tener, como les decía, cuatro canales, los puedes mutear. Bueno, igual como para no hacerlo tanto de pedo, mejor vamos a conectarle un micro a esta madre para ver de una vez si está chido el audio o no. Tranza bandita, este es el audio directamente de la consola, sin tratamiento ni nada. escucha bastante bien, le voy a bajar un poquito aquí la ganancia porque creo que estaba saturando un poco. Está, estamos, está al putazo, está. Creo que Está chingón, güey. Eh, bueno, esta consola, como pueden ver, tiene... Cuatro canales, eh, aquí tiene cada uno su, eh, su regulador de la ganancia, aquí lo puedes mutear eh, Pues se conecta por medio de XLR, que es como el cable estándar para audio chido Y también tiene sus cuatro monitores de audio acá de este lado Y también aquí ya lo puedes regular para que la banda se escuche, si se está alejando, si se está acercando Que pues tenga como al putazo este pedo, ¿no? O sea, chingón Y eh, pues cada quien puede tener como que sus audífonos para monitorear, todo chingón eh, puedes tener eh, micrófonos de condensador o micrófonos dinámicos, y aquí nada más le vas cambiando al que tú quieras. Si tienes un dinámico, por ejemplo, que en el canal 2 tuviéramos un dinámico, ah, pues ya le pones ahí. Si tienes de condensador, pues ya le pones acá. Aquí lo mutearías en dado caso al güey si quieres. Aquí le subes o le bajas su ganancia. Eh, algo cagado que esta madre tiene en el canal 3 y en el canal 4 es que puedes meter el audio por medio de una llamada. Por ejemplo, le hablas a un güey y conectas tu celular aquí por cable de este de plug y pues ya lo pones aquí en el 3 y ya el sonido que esté llegando de la, video, de la llamada pues ya aquí se va a meter no, a la mezcla y en el canal 4 lo que puedes hacer es como meter el sonido de una computadora que pues si se guachan aquí está el loguito como de USB Conectas tu computadora aquí, en donde está el logo también de la USB, tiene que ser por USB-C Y pues ya, por ejemplo, el sonido que está entrando ahí, pues ya se está escuchando la mezcla Puede ser, no sé, como una llamada de Zoom con alguien remoto, güey O puede ser como que si estás haciendo stream, pues ya, como que metes ahí como que unas rolillas de fondo lo que quieras, ¿no? Como estar ahí cotorreando con la banda, se puede hacer eh, Pues nada, está la neta bastante sencilla esta madre, pero, o sea, sencilla Portable y creo que muy poderosa güey. También tiene como estos pads de sonido Tiene como unos sonidos eh, Predeterminados según lo que estuve checando Pero también tú le puedes Como por medio de la memoria meterle pues, lo que tú quieras, ¿no? Ah, que de hecho pues la memoria Se le mete aquí, aquí donde está esta puertita que dice SD card, o es ¿sabe qué? Entonces vamos a ver Qué tiene en el A este pad <música> A la verga, le di de or bajado güey. No, ahí está Ábrela. Está mejor, ¿no? No mames, pinche sonido taladro, la pinche oreja. El B, el B de Varo. Ah, tienes que dejarle apretado, güey. Está bien, aunque le hace falta como un fade in, fade out a ese audio. Igual estaría chido, como que actualizárselo a la consola no me gusta tanto ese. Eh, el del chiste malo. Eh, está bien, o sea igual estaría chido que pudieras Tener más Con cuatro creo que está bastante chido Ya si quieres como más Te podrías comprar como una madre De, de sonidos o, o Como por ejemplo como la Roadcaster Pro Que esa madre tiene como Como 6, 8 botones Y como tres configuraciones Entonces te da como 24 sonidos Pero pues la neta es que no creo Que uses tantos güey en la vida real O a lo mejor sí no sé pero pues yo creo que no entonces, eh, pues ahorita es como las primeras impresiones, creo que no, no, no hay mucho como que hablar de la consola como tal Decir que está chida, la neta, a un muy buen precio, este muy portable, la echas en la mochila y te la puedes llevar donde sea, ¿no? Dos, tres micros, güey, ahí y en corto puedes armar acá un podcast, una entrevista, lo que sea pues La neta está chido, es para lo que es de hecho, estaba pensando también como hacer unos videos. Como tengo ahí un dron que acabo de comprar, que le voy a hacer un review. Y estaría chido, como que empezar a meter ya el audio chido para que se pues, escuche más chingón, ¿no? Es la idea. Eh, bueno, esperen, esperen ese video del, del dron. La neta, que se va a estar chido, güey. La neta, es como un upgrade del, del dron que pues, en paz descanse murió allá en Rosarito. Y este, pues, ya es como una versión más chida. Entonces, sí tengo como un chingo de expectativas y de como de huevo, güey. Va a estar más chido. Pero bueno, y pues también como aprovechando Que ya tenía esta madre aquí, la consola Pues eh, estaba pensando hacer como Unos videos de preguntas y respuestas De que luego la banda y me pregunta como cosas De audio, de video, de edición, cosas del jale No sé, estaría chido como que resolver dudas Y pues ponerlo ahí, ¿no? Aprovechando que tenemos Audio de calidad Que quede más fino, ¿no? Entonces pues Escriban aquí en los comentarios si quieren que haga ese pedo Estaría chido, ¿qué les gustaría que Que se hablaran en esos videos? O tal vez hacer una transmisión en vivo Con esta madre, calándola, a ver cómo está, a ver si está tan chida o no. A ver qué pedo. Y pues nada. Creo que hasta aquí lo vamos a dejar. Y pues nos vemos en un siguiente video. Recuerden que los campeones. No usan drogas.